tan no, fácil es que... un cantante de balada que ella debe presentar. Pero no me juzguen, esa sí, sí. es mi forma. ella Tengo que sí, foquear sí, mucho mero, más sí. con ustedes. <ríe> te, coger, como eh, y, pero ¿cómo te sientes, hermano? Eh, vi que estás haciendo varios videos, o sea, vi que estás haciendo de la promoción de varios videos que estamos escuchando es uno. Eh, en esta nueva etapa tuya, trabajando como nuevo talento. Eh, ¿Cómo estás trabajando, cómo lo estás promoviendo, ese estilo de música tuyo que siempre es romántico y cosas así? Ahora mismo yo estoy trabajando el concepto de lo que es el freestyle. Estoy haciendo videos cortos para Instagram, para las redes, okay. para darle contenido al público. Pero ya cuando yo vaya a hacer un tema completo, con más calidad y más contenido, ya ese se le va a dar promoción. Incluso actualmente estoy trabajando en un tema. Que le vamos a dar una promoción buena. O sea, que no es que el tema es el video oficial. Son, exactamente. O sea, son temas que tú haces de manera de eh, estilo libre. Freestyle. Exacto, freestyle. Para que las persona se vayan empapando contigo a, a través de las redes sociales. Claro, para no dejar las redes sociales descuidadas y darle contenido a la persona. ¿Tú crees que ahora mismo depende mucho de los, los artistas urbanos de las redes sociales? ¿Cómo? Ahora mismo depende más del contenido de las redes sociales los artistas. Claro que sí. ¿A qué se debe eso? El público quiere ver más y más y más. Incluso hay artistas que le ha funcionado el lanzar temas semanalmente, mensualmente, cada, cada dos meses y así. Pero funciona más cuando tú le das más contenido al público. Bueno, excelente. ¿Qué tema vas a trabajar ahora? O sea, que, que tú digas, bueno, este va a ser mi tema promocional y con este tema yo voy a trabajar. Eh, se, se titula Ella Baila. Ella Baila. Eh, es un dembow, pero lento o oh, un romántico No neto lo baila, no, no, la clavarilla no lo ayuda mucho, pero <risa> lo, lo, lo, lo baila y. Sí, pero yo te veo decir como un estilo como bonitillo, como pop y... poppy. y pop Muchas gracias, muchas gracias. Eh, tú te inclinarías a hacer dembow así un poquito más fuerte? No sea tan, tan Claro que tan sí, fuerte? el dembow que más me llama la atención es el que hace secreto, ese estilo. Ah, ¿Te gusta ese, ese estilo? ¿Por, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué te gusta ese estilo? No sé, considero que es el que me funciona. Es el que mejor le funciona. Sí. Improkin, mi hermano y querido amigo Improkin. De lo mío. Eh, ¿Qué le falta al movimiento, tú crees, que le falta al movimiento 5 o 6? Como para que surjan varios artistas, porque no podemos decir uno más. Varios artistas, así como en otro pueblo que están surgiendo artistas, y nosotros como que nos estamos quedando atrás en base a eso. ¿Qué tú crees que le falta? Inversionista, dispuesto a invertir en el proyecto. Y un manejador para que maneje el tipo de promoción que se va a hacer. Y hacer las inversiones en lugares estratégicos donde funcione. Eh, eh, está la calidad. ¿Tú crees que está la calidad? Hay talento, hay mucho Claro, aquí hay promoción. muchos productores de grabación que tienen buena calidad. También hay muchos productores de video que son muy buenos también y tienen mucha calidad. Y ya en base a dejarla. lo que Contestándote la pregunta que me hiciste. Uh -huh. ¿Es inversionista lo que hacen falta? Bueno, tú dices que es un inversionista, pero que a veces los inversionistas no llegan solos. Tú sabes, un inversionista no te llega a ti y decir, bueno, tú eres fulano de tal, yo voy a ir para tu casa a firmarte porque yo entiendo que tú cantas. A veces hay que llamar un poquito la atención. Un ejemplo, como nosotros como el programa. Si nosotros hacemos cosas aquí, normales, nosotros tenemos que hacer algo para que el público nos identifique y que los mismos patrocinadores nos llamen a nosotros, ¿entiendes? Tú entiendes que a veces los muchachos como que no... O sea, esperan muy sentados. Eso es lo que yo quiero decir. En realidad que es ociar y tocar puertas. Pero yo he escuchado muchos casos también de que se tocan puertas y como que no acceden y entonces, por circunstancia de la vida, el artista logra conectar con un tema o algo y entonces ahí quieren entrarle al proyecto. Hubo un programa de nuestro amigo Levito, donde una persona te hizo algunas críticas de tu video y los fanáticos tuyos, y ahí demostramos que tiene una... una Muchos seguidores que son fiel contigo O sea, eso quiere decir que tú tienes ya un, Comenta una fanaticada ¿Sabes qué opinión tú, tú, tú mereces de esa crítica que él te hizo? y eso No, en realidad yo la considero buena Yo hay crítica buena y crítica mala Lo que hay que aceptar que... las buenas y las malas Si en realidad estoy mal, corregirlo Y si no estoy mal, seguir haciendo lo que estoy haciendo Yo creo improquil No he contradicción todo lo que tú dijiste En cuanto a mi pregunta Pero ello Ha visto Inversionista interesado en algunos exponentes de aquí, pero hay algunos que son muy vagos y otros que no, como que no se dejan manejar, no ¿Te se te dejan manejar. Eso. eso es lo que pasa. ¿Qué tú crees sobre eso? Que si un inversionista, vamos a un ejemplo, que elijan uno cualquiera y no se le ve esa chispa. Tenga el talento, claro está, y no se le ve esa chispa. Entonces, tanto no es culpa de un inversionista, sino de la misma persona. Es de la misma persona y también del equipo de trabajo En realidad, si eso se plantea Y se reúne y se hacen las estrategias Que, que se necesiten Puede funcionar y Pero bueno, es como tú dices, lo, los artistas deben Dejarse manejar, siempre con, y cuando El proyecto se vaya a ejecutar de manera Sincera y con amor ¿A ¿Con quién tú sueñas grabar? O sea, ¿cuál es el artista que tú dices? Bueno, yo sueño grabar con Tal artista Mike Towers eh, Mike Towers sí. ese, ese De tú. la nueva y de la vieja o sea, de, de, de, de la, la nueva solamente. De la vieja Tempo. Tempo, de, okay. un tempo es el mío. Un, sí, un sí. Tema te grabar. Eh, otra, otra cosa, uh, Improkin. ¿Qué tú opinas sobre algunos exponentes de San Francisco que lo han llamado para actividad y ponen un precio sin tener un tema pegado? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que cobren? <risa> ¿Tú lucha? estás de acuerdo con eso? Pero no talento que los nuevos cobren. Que cobren o que vayan a, a coger esa oportunidad. En realidad, si está comenzando y un nuevo talento subirse a esa tarima o a ese evento, le suma. Tú le suma, Pero ya si en el evento quieren ofrecerle algo al artista, ya eso es otra cosa. Como no, para aportarle para, para lo que necesite los y los bailarines. Pero no creo que debe ser una exigencia. Tú entiendes que... Exacto. Hay un amigo mío que me llamó ayer y me estaba comentando que él entiende como que el movimiento urbano Macorizano en San Francisco... Existe algo como que lo está bloqueando ¿Tú entiendes que existe un bloqueo en sí? ¿O es, es algo un mito, es un mito? Hasta el momento A mí se me han abierto muchas puertas Aquí en San Francisco, discotecas, lugares, televisión, emisoras Y en realidad no siento ningún tipo de bloqueo ¿Tú no, le tiras a tira alguien? Tira? ¿Tú le tiras a alguien? ¿Tú tienes con un BIF con alguien? ¿Una tiradera con alguien? Sí, yo he hecho uh -huh. Yo lo hice fue en el concurso del Jevito Pero en realidad directamente ya algo planificado Con estrategia o que se haya dado la ocasión no lo he hecho. Es para, por eso que te invitan. Porque uh -huh. para ti, de los muchachos que tú ves, y tú puedes incluirte, no importa, tú le ves más futuro. O sea, él dice, bueno, estos muchachos sí pueden, es posible que estos muchachos vayan a, a avanzar. O sea, que diga, esto estos deponentes de San Francisco, ¿tú crees que pueden dame avanzar? Dame cinco. Dame cinco que, le, dame cinco que cinco. tú puedes decir, van a avanzar. Johnny Boone. Johnny Boone. Gerald G. Cuatro. Membresía. Tres. Ridelfi. Ridelfi. ¿Cuántos van ya? Van cuatro, uh, falta cuatro uno. me falta uno eh, Faro Faro, oh bueno Hay, hay muchos exponentes ¿Y es? Block? ¿Eh? Faro sobre... El de aquí es sí, sí, sí Anthony Santana Claro que sí Sí, Anthony oh, eh, mira, lo sé, conoce a Liz, Liz eh? el... no, no, no sabía, no sabía Sí, yo lo sí, conozco yo... Que tengo conocimiento Muy mínimo en eso No, no lo conocía eh, no, no. Perdón que te interrumpa Yo uh -huh. Yo no cinco Pero aquí hay muchos Hay muchos En San Francisco en el... Yo creo que el mejor movimiento es El de aquí Que está Lo que le falta es El empuje Ya después que se le dé un empuje A uno de ellos Yo sí. sé que vamos a lograr algo Bueno Improquín eh, Te deseamos muchos éxitos Canta Urbano para. ¿Eh? Por Dios, ¿qué es lo que le pasa a Néstor? Ah, pero yo estoy. Pero él sí. menciona una persona. Por igual, sí, entonces. sí, él canta urbano. ¿Qué? No lo conoce. Ah, ok. ¿Tiene, no, una, no, no por mal. Tiene una canción que a mí me gusta sí, muchísimo. No, que yo, soy, yo soy un. Co, que sigo mucho el movimiento y, y me llama la atención el nombre. Era la, la de bachata. ¿Eh? Que era de bachata. No, no, no lo conocía. No, no lo conocía. Como él lo mencionó, y Pro King, que es un. Y pero gracias. <risa> Tienes un buen manejo, sabes? la manera de que te, te, te manejas. Eh, quiero que sigas así, tienes mucho talento. ¿sabe? Es difícil, todo es difícil. O sea, trabajar en televisión también igual que en el movimiento urbano. No, claro, yo sé. Todo es difícil. Uno lo que debe es seguir focaliz focalizándose en su carrera, ser disciplinado y siempre reinventar y saber lo que la gente... Eh, eh, consume. Porque uno tiene que siempre analizar el campo, dicen los mercadólogos. O sea, analizar el campo para tú saber cómo tú vas a introducirte. Entonces, yo creo que tú vas bien. Esos de esos videos freestyle, por eso es que te dicen la crítica no entienden ese, ese concepto. O sea, no entienden el concepto de que sí, yo, es yo, algo libre. Yo, yo pienso que no estaban, no estaban entendiendo el concepto. O sea, no entendieron el concepto. en realidad es un video para para, para la la, la, las redes Entonces, picantes. yo no voy a hacer una inversión, por ejemplo, de 30 mil o 40 mil pesos Para un video de un minuto Y no, y en Puerto de, Rico ahora mismo se, se han retomado de nuevo Los freestyles. vi a Dios y, y ese grupo que sí. está, Y Pucho y esa gente están tomando de nuevo los freestyles Hasta las redes sociales y eso es bueno Tú sabes, es una estrategia que ayuda a, a, a meterse En la palestra Impro, gracias tus redes sociales para que la gente te siga eh, Muchísimas gracias Mi, mi Instagram es ImproquienLVM te quiero agradecer nuevamente por darme la oportunidad al elenco completo de Los Osobrosos. Mucho éxito y muchas bendiciones. Gracias, gracias, Impro King, por siempre estar activo. Un, sí, un exponente con una calidad humana increíble y una disciplina uno Muy a Impro King, bien. mi hermano. Gracias. Así Muchos que éxitos. vamos a vámonos a un corte musical de Impro King y luego retornamos con más de Los Osobrosos. We'll <laughs> be